La Escuela de energía cada año es diferente, cada año te da una sorpresa. Yo he venido a la escuela porque el tema era muy interesante y aquí me he encontrado con personas que hacen lo mismo que yo en otros territorios. usa cara a personas que realmente están creando un futuro colectivo nuevo en el cual y, y voy a participar y, y voy a ser parte. Reencontrarme con gente que está trabajando por una transición energética justa, democrática y feminista por todo el estado español ha sido una experiencia enriquecedora e inspiradora. Con esta Genova es una de las cosas más potentes y más transformadoras que creo que conseguimos en las escuelas de su energía, porque es el espacio donde se generan los vínculos, donde se reforcen los vincles que ya existían y donde realmente retraves el sentido de pertenecer a la cooperativa. La oportunidad de conectar con mucha gente de diferentes localizaciones y edades. Tornar a turbar, o a gent que te no? i y volver a agarrar fuerzas para después, des desde los territorios, seguir haciendo las cosas que hacen en el ámbito de la transición energética justa y transformadora. Las personas he el como se entregaban de una manera que no me imaginaba al principio. Ha sigut como una mostra que se ha ido creciendo, creciendo, de energía. Ha estat fantástico, muy potente. Para que sea posible en el futuro, un futuro menos desastroso, tenemos que implicarnos hoy en tejer estrategias juntas, ¿no? Entonces nos llevamos, yo creo, sobre todo esperanza. Muchas reflexiones de hacia dónde va el, el nuevo modelo energético y hacia dónde va la sociedad en general. Mandú con mucha felicidad y, y, y de energía. Pues he aprendido que el cambio no tiene por qué ser igual para, para todos porque vivimos realidades muy diferentes. Hablar con gente que no piensa como tú y que no tiene tu experiencia a que te abra otras posibilidades de acción. Todas estamos intentando compartir este objetivo común de hacer una transición energética justa. Creo que es realmente muy importante experiencias como estas, que no solo son formativas, sino que también son espais de conocimiento con dinámicas participativas. Siempre nos es muy productivo. Y además es el, la convivencia con, con todas las compañeras lo que creo que hace de esto un caldo de cultivo especialmente rico para nuevas ideas y para propuestas animaría a qualsevol soci de SomaEnergia, pero también a gente externa, a venir, como yo, que soy un socio normal y corriente, que no había participado nunca en ninguna actividad de, de, de, de SomaEnergia, a venir para posar cara a las personas y para recibir conocimientos nous que cambian el modo en que vemos el mundo. Nos encontremos aquí para poder intercambiar nuestras impresiones y poder crecer todos juntos. Yo soy súper fan de la Escuela de Energía. vengo todos los años y la recomiendo como espacio de, de aprendizaje y de, y de cargar las pilas. Es una manera diferente de pasar un fin de semana y evidentemente es enriquecedor. Es un espacio súper bonito de participación, súper divertido, donde aprendes un montón de cosas, donde convives con gente. Creo que es un espacio muy enriquecedor para todas las personas que estén de alguna manera preocupadas por construir un mundo mejor. A que participen, porque a veces están viendo que nos ponemos cara y cara a un a un cara a cara. yo es súper recomendable. Aquí no ha viscut una escuela sobre energía, no sabes lo que esperar.